los 10 ganadores de la canasta en el día de hoy fueron Daisy Ventancor, Freddy Poses, Cabo Bullón, Nancy, Natalia Reche eh, vale, vale aclarar que Nancy tiene número de cédula y teléfono así que por eso se da como vale. Natalia Reche, Nelly Menéndez, Oscar Brum, José Luis Torres Reina Espíndola, Walter Brum